parte de, de, el, de este episodio, hablábamos de, de acompañar, de, eh, mencionábamos dos tipos de acompañamiento, el dumping, pero el segundo no, no lo dije directamente, sino que lo dejaba intuir o lo introducía así de aquella manera, pero no, el segundo tipo es el rolling, rolling back up. Es decir, tenemos el dumping, en el cual voy haciendo el, lo que ya decíamos, o el rolling, que lo que voy haciendo es roles vale ya está bueno. Eh, bueno, hoy nos vamos a ocupar de cómo acompañar en tonalidades distintas, ¿vale? Eh, en, decíamos en la presentación que el banjo tiene el handicap de que está en solo abierto y eso pues nos condiciona mucho, sobre todo por la, la cuerda quinta, ¿vale? Si quiero que repiquete a la cuerda quinta o si quiero meter tipos de... Eh, el, el famoso G-Noise eh, es decir, todos estos leaks con las cuerdas abiertas, pues, si estoy tocando en, en La, por ejemplo, no entra. Vamos, salvo que puntualmente hagamos alguna cosa porque tengamos el acorde Sol. Entonces, vamos a ver cómo podemos solventar eso. Y para eso vamos a hacer uso del capo, evidentemente, capito, capito de la mafia, y, el, y los spikes o el o el capo de quinta cuerda, que también se puede poner aquí. Bueno, pues cortamos y vamos a hacerlo bueno, Independientemente de que sea vamping o sea rolling, imaginemos que yo quiero acompañar una canción que está en re. Los acordes de re típico la progresión típica de bluegrass, y casi de rock y de cualquiera, va a ser la, la tónica, la cuarta y la quinta. vale En este caso, sol y la. ¿Qué pasa con la cuerda Sol? Al aire, que no entra Cuando esté tocando Por ejemplo, cuando me toque el, el acorde de cuarta Aquí sí entra, ¿vale? Sobre todo si está afinada Y luego cuando volvamos a Re Ya no entra y en La ya no entra entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues eh, la nota que entraría es LA. Entonces cojo MI sin poner el capo de ningún tipo. Es decir, no, no tengo que hacer como en la guitarra eléctrica o en la guitarra normal poner un capo en el séptimo traste. ¿Vale? Sino que lo que hago es simplemente pongo el, el spike correspondiente. En el séptimo traste. Y ya entra, ¿vale? En sol no entra mucho, ¿vale? le da una sonoridad ahí especial, pero en la sí entra, ¿vale? Y esto es lo típico que, que sería, ¿vale? Tanto ya sea, eh, tanto sea como thumping como roll. Bueno, LA ¿Qué pasa que, que quiero tocar en MI? Pues exactamente con lo mismo, el mismo recurso Pero en este caso Haciendo uso del capo Voy a tocar en MI es decir, que lo que haría sería poner el spike en, vez de la cuerda, en el traste séptimo, el spike del de traste eh, noveno y poner el capo en el traste segundo. una cosa ¿vale? Bueno Fa, pues en este caso no tengo, ah, sí, sí lo tengo me bajo un traste aquí y me bajo un traste aquí He hecho otra cosa rara, bueno, esto es las cosas de improvisar. Eh, ya estoy en fa. Sí. pues en sí lo pongo aquí. Y en este caso no tengo spike para ponerlo en sí, es decir, que tendría que eh, con el spike en el, en el décimo traste. No, perdona, no, lo pongo en mi. A ver. En, en sí quiero decir. Sí. Y aquí en vez de tocar en las posiciones D, en las que no entra, tocaría las posiciones F Este, todo, esto, todo esto que acabo de hacer es G-Noise, ¿vale? G -noise, aunque estamos en sí. Es decir, que en sí es relativamente... Más, es, más, es más fácil, es como si estuviera tocando en Sol. Porque es que en vez de tocar en las posiciones F... Perdón, en posiciones D, tocaría en las posiciones F. Eh, es decir, que ya hemos visto... Repasamos todo lo que hemos visto. Re... Eh, afinación no sin capo pero con el spike o el capo del quinto traste en el séptimo mi spike en el noveno y eh, capo en el segundo traste ya estoy en mi eh, fa uno más para abajo Y por último sí, capo en el cuarto traste y Spike, o capo de quinto traste, en el noveno. Digamos, ya tenemos eh, Sol... Eh, bueno, nos falta Do. ¿Cómo tocaríamos Do? Do no hace falta capo ni no hace falta nada. 2 no hace falta nada porque entra. O podemos poner la afinación eh, drop-si, ¿vale? Afinación drop-si, en la cual lo que hacemos es bajar en la cuerda re un, un tono. De manera que... Ya tengo dos vale cuando acabo cada una de estas eh, posibilidades las tres posibilidades principales que son posición D, posición eh, f y drop c vale esa afinación pues tiene unos recursos que hay que estudiarse para que para que todo suene estamos pensando siempre que vamos a tocar mm, acompañar cualquier tipo de canción pero dándole un aire bluegrass a la canción. Porque si no, básicamente, puedo tocar rasgueo. Puedo tocar punteíto. Como si fuera una guitarra, vamos. Eso, en ese sentido es, es igual que una guitarra. Es para, para, digamos, para que suene bluegrass. Es decir, para que haya muchas cuerdas al aire, para que haya muchos ginoes. Para que haya melódico. Y cosas así, ¿vale? Bueno, y... Yo creo que lo podemos dar por finalizado, espero que sea útil.